Que yo salí a trabajar y la gente y de la doña que la cuida, la hermanita, fue a buscarla hace una semana y la niña no aparece. ¿Qué tal tiene ella? 11 años. ¿Y por qué? ¿Cuántos días hace ya? Una semana y no aparece. ¿Por qué esperaste tanto entonces para venir para Porque ella. Porque ella me dijo, mami, ella viene, como yo estoy trabajando, yo trabajo aquí en el frente. Entonces yo estoy esperando a la niña que aparezca. Y yo le dije, mami, aparece la niña, no, tenemos que entrar a las 10 de la mañana a trabajar. Y yo le dije, para que no me bote ni trabajo. Y yo busco a la niña, busco a la niña cada vez que llego y no la encuentro. Y me dice, mami, ya está bien, yo la voy a buscar y nunca la busca. ¿Tú hablas de quién? ¿De tu otra hija? Ajá, de mí, ¿Qué otra era hija. tiene ella? 15. ¿Y quién, por porque ella está detenida? Entonces, ¿por qué tú la has traído aquí? Para que ella me diga dónde está la niña y me la busque. ¿No quiere decirte ella? No, ya no quiere decirle está la niña, no está que el o sea, ¿dónde está la niña Sospecha eh, de algo. Ella es la única que sabe dónde está, porque la niña no está impuesta saliendo salir, está la primera vez. ¿Tu otra hija, la que está detenida, tiene algún tipo de situación psicológica, mentales? No, hasta ahora no. Ella viene de su papá y se fue para mi casa. Yo le dejo a la niña, yo dejo a la niña de la señora que la cuida. O sea, no es que él me la cuida, sino que me la mira, porque yo tengo cuatro niñas. Entonces ella fue y la buscó. La niña dijo, yo no me quiero oír, ella cogió y se la llevó. ¿Pero ellas ella han tenido algún tipo de situación ellas dos? No, es que la niña es muy... la otra es muy humilde, le gusta estar conmigo, la otra se despega de mí, nunca ni de mi mamá. ¿Para dónde salieron ellas? Para el río. ¿Tú, otro, ¿Tú otra niña tiene algún tipo de relación que tú sepas con una persona? Es que yo hasta ahora no sé. Nosotros fuimos a atender a la magistrada para decirle a ella. Ah, bueno, pues ya bueno, ya bueno. A a los otros vez con su papá y yo. Y ahora ella se está pasando de esta manera. Yo no sé por qué ella me lo hace. ¿Quién, la que está desaparecida no esta la que está en los ojá y qué te dijo la persona que la cuida entonces la mujer ¿Qué te ha dicho ella no ella me dijo que no porque ella me cuida a las otras dos pequeñas entonces la niña yo le digo dos y déme comida a la niña hasta que yo salga y me la mira porque ya estamos de quedar. y ella me dijo que ella fue y se la llevó obligado que fue le metió un bolsillo le dijo que no que ya se iba para el río y de ahí la niña no aparece y el padre de las niñas eh, yo lo voy a llamar. ¿Cómo se llama la niña desaparecida? Julián Driburgo. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué tú le pides entonces a las autoridades en estos momentos? Que me ayuden a buscarla porque es chiquita y yo la encuentro. ¿Algún tipo de teléfono que alguien que se pueda comunicar contigo si la ve? ¿A qué teléfono puede dar? 849, 442, 96, ¿Cuántos días? ¿Cuántos días desaparecida tiene la niña?